Eh, hola, buen día. Hoy vamos a, en una clase rapidísima, vamos a ver el episodio de la querella entre Agamenón y Aquiles del canto 1 de la Ilíada, para complementar las clases. Lo primero que voy a hacer es leer simplemente el comienzo, el, el episodio, que está después del episodio de Crises, que ya está en otro video trabajado, así que hay cosas en las que no voy a, no voy a profundizar. Eh, por ejemplo, en el concepto de Arete no voy a profundizar, pues estoy seguro que ustedes ya, ya entienden qué es el Arete. Bueno, trataremos de que dure no más de 10 minutos la clase. Eh, entonces, estábamos con la, el episodio de crisis y luego dice... voy a leer directamente del libro. Y dice, durante nueve días volaron por el ejército las flechas del dios de Apolo... En el décimo, Aquileo convocó al pueblo a junta. se lo puso en el corazón Hera, la diosa de los nibios brazos, era la esposa de Zeus, eh, que se interesaba por los dánaos, por los griegos, a quienes veía morir. Acudieron estos y, una vez reunidos, Aquileo, el de los pies ligeros, se levantó y dijo, Atrida, o sea, le está hablando a Menor, ¿no? Creo que tendremos que volver atrás, yendo otra vez, errantes, si escapamos de la muerte, pues si no, la guerra y la peste unidas acabarán con los aqueos. Mas, ea, consultemos a un adivino sacerdote o intérprete de sueños. También el sueño procede de Zeus, para que nos diga por qué se irritó tanto Febo Apolo, Febo Apolo es eh, a, a, el dios Apolo, ¿no? Si está aquejoso con motivo de algún voto o hecatombe, algún sacrificio, y si quemando en su obsequio grasa de corderos y de cabras escogidas querrá apartar de nosotros la peste. Cuando así hubo hablado, se sentó, levantóse Calcante, el testórida, el mejor de los augures, testórida es hijo de Testor, el mejor de los adivinos, conocía lo presente, lo futuro y lo pasado y había guiado las naves saqueas hasta Ilión por medio del arte adivinatoria que le diera Febo Apolo. Y benévolo les arengó diciendo, bueno, otra vez es Apolo quien, está, eh, quien va a estar en contra. de de, este, de la voluntad de Agamener, no ya, ya pasó con el con Crises, el sacerdote de Apolo, y ahora eh, el arte adivinatoria que le dio Febo a Apolo, Apolo le dio el arte de adivinar a Calcante, Calcas. Y Benévolo les arengó diciendo, oh Aquileo caro a Zeus, mándasme explicarme, mandas explicar la cólera del dios flechador Apolo, pues bien hablaré, pero antes declara y jura que estás pronto a defenderme de palabra y de obra pues temo irritar a un varón que goza de gran poder entre los argivos todos y es obedecido por los aqueos. Un rey es más poderoso que el inferior contra quien se enoja, y si en el mismo día refrena su ira, guarda luego rencor hasta que logra ejecutarlo en el pecho de aquel. Ditus, si me salvarás. Bueno, como ven, Calcas está pidiéndole protección a Aquiles y protección con respecto a Agamenón, ¿no? Respondió el Aquileo, el de los pies ligeros. manifiesta de poniendo todo temor el vaticinio que sabes, pues por Apolo caro a Zeus, a quien tuvo calcante invoca siempre que revelas los oráculos a los dánaos, ninguno de ellos pondrá en ti sus pesadas manos, junto a las cóncavas naves, mientras yo viva y vea la luz acá en la tierra. Aunque hablares de Agamenón, que al presente blasona de ser el más poderoso de los saqueos todos. Entonces cobró ánimo y dijo el eximio bate, o sea el gran adivino, no está el dios quejoso con motivo de algún voto o hecatombe, algún sacrificio, sino a causa del ultraje que Agamenón ha inferido al sacerdote, a quien no devolvió la hija ni admitió el rescate. Por esto, el que hiere de lejos nos causó males y todavía nos causará otros, y no librará a los dánados de la odiosa peste hasta que sea restituida a su padre, sin premio ni rescate la moza de ojos vivos, e inmolemos en Crisa una sacra alcatombe, que, haya, que hagan un sacrificio en, en Crisa, eh, la ciudad donde, de donde habían sacado a Criseida, ¿no? Cuando así le hayamos aplacado, renacerá nuestra esperanza. Dichas estas palabras, se sentó. Levantóse al punto el poderoso héroe Agamenón Atrida, afligido con las negras entrañas llenas de cólera y los ojos parecidos al relumbrante fuego, y encarando a Calcante la torva vista, exclamó, «Adivino de males, jamás me has anunciado nada grato. Siempre te complaces en profetizar desgracias y nunca dijiste ni ejecutaste cosa buena». Y ahora, vaticinando entre los dánaos, afirmas que Apolo les envía calamidades porque no quise admitir el espléndido rescate de la joven Criseida, a quien deseaba tener en mi casa. La prefiero, ciertamente, a Clitemestra, mi legítima esposa, porque no le es inferior ni en el talle, ni en el natural, ni en la inteligencia, ni en la destreza. Pero aun así, todo consiento en devolverla. Si esto es lo mejor, quiero que el pueblo se salve, no que perezca. Pero preparadme pronto otra recompensa para que no sea yo el único argivo que se quede sin tenerla, lo cual no parecería decoroso. Ved todo que se me va de las manos la que me había correspondido. Replicóle el divino Aquileo, el de los pies ligeros. Atrida, gloriosísimo, el más codicioso de todos, ¿cómo pueden darte otra recompensa a los magnánimos aqueos? No sé que existan en parte algunas cosas de la comunidad, pues las del saqueo de las ciudades están repartidas y no es conveniente obligar a los hombres a que nuevamente las junte. Entrega ahora a esa joven al dios y los aqueos te pagaremos el triple o el cuádruple, si Zeus nos permite tomar la bien murada ciudad de Troya. Díjole en respuesta al rey Agamenón: Aunque seas valiente de informe, de informe, o sea, con forma de, de dios, con apariencia de dios, Aquileo, no ocultes tus pensamientos, pues ni podrás burlarme ni persuadirme. ¿Acaso quieres para conservar tu recompensa que me quede sin la mía, y por esto me aconsejas que la devuelva? Pues si los magnánimos saqueos me dan otra conforme a mi deseo para que sea equivalente, y si no me la dieren yo mismo me apoderaré de la tuya, o de la de Ayante, o me llevaré la de Odiseo y montará en cólera aquel a quien me llegue. Mas sobre esto deliberaremos otro día. Ahora, Ea, botemos una negra nave al mar divino, runamos las convenientes, los convenientes romeros. Embarquemos víctimas para la hecatombe y a la misma Criseida, la de hermosas mejillas, y sea capitán cualquiera de los jefes, allá, Meneo, el divino odiseo, o tú, Pelida, el más portentoso de los hombres, para que aplaques al flechador con, sacrific con sacrificios. Mirándole con torba faz, o sea, siempre con esa mirada oscura, con la mirada baja y amenazante, exclamó Aquileo, el de los pies ligeros, ah, imprudente y codicioso! ¿Cómo puede estar dispuesto a obedecer tus órdenes ni una que o siquiera?, para emprender la marcha o para combatir valerosamente con otros hombres, no he, ven, no he venido a pelear obligado por los belicosos teucros, por los, por los troyanos, pues en nada se me hicieron culpables. No se llevaron nunca mis vacas ni mis caballos, ni destruyeron jamás la cosecha en la fértil tía criadora de hombres, porque muchas sombrías montañas y ruidoso mar nos separa, sino que te seguimos a ti, grandísimo insolente, para darte el gusto de vengaros». De los troyanos, amenela hoy a ti, cara de perro, no fijas en esto la atención, ni por ello te preocupas, y aún me amenazas con quitarme la recompensa que por mis grandes fatigas me dieron los saqueos, jamás el botín que obtengo igual al tuyo, cuando estos entran a saco, a saquear una populosa ciudad, aunque la parte más pesada de la impetuosa guerra la sostiene en mis manos, tu recompensa al hacerse el reparto es mucho mayor, y yo vuelvo a mis naves teniendo la pequeña pero grata, después de haberme cansado en el combate. Ahora me iré aftía, pues lo mejor es regresar a la patria en las cóncavas naves. No pienso permanecer aquí sin honra para proporcionarte ganancia y riqueza, contestó el rey de hombres Agamenón. Huye, pues, si tu ánimo a ello te incita. No te ruego que por mí te quedes. Otros hay a mi lado que me honrarán. Especialmente el próbido Zeus, me eres más odioso que ningún otro de los reyes, alumnos de Zeus, porque siempre te han gustado las riñas, luchas y peleas. Si es grande tu fuerza, un dios te la dio. Vete a la patria, llevándote las naves y los compañeros y reinas sobre los mirmidones. No me cuido de que estés irritado, ni por ello me preocupo, pero te haré una amenaza. Puesto que Feo Apolo me quita a Criseida, la mandaré en mi nave con mis, con mis amigos. Y encaminándome yo mismo a tu tienda, me llevaré a Briseida, la de hermosas mejillas recompensa para que sepas cuánto más poderoso soy... ...y otro tema a decir que es mi igual y compararse conmigo. Tal dijo con el pelida y dentro del velludo pecho su corazón discurrió dos cosas... ...o desnudando la aguda espada que llevaba junto al muslo... ...abrirse paso y matar a la trida, o calmar su cólera y reprimir su furor... ...mientras tales pensamientos revolvía en su mente y en su corazón... ...y sacaba de la vaina la gran espada, o sea que ya lo iba a matar... Bajó Atenea del Olimpo. En, eh, en Viola era la diosa de los nivios brazos, que amaba, niviosos blancos, ¿no?, como la nieve, que amaba cordialmente a entrambos y por ellos se preocupaba. Púsose detrás del pelir y le tiró de la blonda, de la cabellera rubia, apareciéndose a él tan solo. De los demás ninguno la veía. Aquileo, sorprendido, volvió y al, al instante conoció a Paras Atenea, cuyos ojos... Se de un modo terrible, y hablando con ella pronunció estas aladas palabras. ¿Por qué, hija de Zeus, que, llevas la égida, que lleva la égida? La égida es un, era un cuerito que llevaba a Zeus. Eh, ¿Has venido nuevamente acaso para presenciar el ultraje que me infiera, Gamenón, hijo de Atreo? Pues te diré lo que me figuro que va a ocurrir, por su insolencia dar pronto la vida. Dijo la, Atenea, la dios, dijo la Atenea, la diosa de los brillantes ojos, vengo del cielo para apaciguar tu cólera. Si obedecieres y me envía Hera, la diosa de los nibios brazos, que os ama cordialmente a entrambos y por vosotros se preocupa. Ea, cesa de disputar. No desenvaines la espada e injúriale de palabra como te parezca. Lo que voy a decir se cumplirá. Por este ultraje se te ofrecerá un día triples y espléndidos presentes. Domínate y obedécenos. Contestó Aquileo, el de los pies ligeros, preciso es, oh diosa, hacer lo que, manda, lo que mandáis. Aunque el corazón esté muy irritado, obrar así es lo mejor. Quien a los dioses obedece es por ellos muy atendido. Dijo, y puesta la robusta mano en el argenteo puño, puño de plata, envainó la enorme espada y no desobedeció la orden de Atenea. La diosa regresó al Olimpo al palacio en que mora Zeus, que lleva la égida entre las demás deidades. Y esto es lo último. El hijo de Peleo, no amainando en su ira, denostó nuevamente, atacó otra vez, Nuevamente a la atrida con injuriosas voces, borracho que tienes cara de perro y corazón de siervo, jamás te atreviste a tomar las armas con la gente del pueblo para combatir, ni a ponerte en emboscada con los más valientes aqueos, ambas cosas te parecen la muerte, es sin duda mucho mejor arrebatar los dones en el vasto campamento de los aqueos a quien te contradiga, rey devorador de tu pueblo porque mandas hombres abyectos, en otro caso, atrida, esta fuera tu último ultraje, tu último ultraje, otra cosa voy a decirte y sobre ella prestaré un gran juramento. Si por este cetro, que ya no producirá hojas ni ramas, pues dejó el tronco en la montaña, ni reverdecerá porque el bronce lo despojó de las hojas y de la corteza y ahora lo empuñan los aqueos que administran justicia y guardan las leyes de Zeus. Grande será para ti este juramento. Algún día los arquivos, o sea, los, los, este, los griegos... Todos echarán de menos a Aquileo, y tú, aunque te aflijas, no podrás socorrerles cuando sucumban y perezcan en manos de Héctor, de Héctor matador de hombres, príncipe de Troya. Entonces desgarrarás tu corazón, pesaroso, por no haber honrado el mejor de los saqueos. Bueno, y ahí aparece Néstor, que es otro personaje, pero no vamos a entrar en, en, en la intervención de Néstor, porque haría mucho más largo el, el video. Bueno, ya llevamos 12 minutos y solo de lectura. Lo primero que tenemos que tener en mente es que cuando hablamos de una querella... Hablamos de una discusión, de una pelea, ¿no? En este caso es la querella entre Aquiles y Agamenón. Bueno, y acá tenemos un pequeño esquema donde te muestra. Agamenón, Aquiles y Calcas. Eh, en, lo que está en juego aquí es el problema del arete de fondo, ¿no? ¿Quién tiene más honra frente a, frente a los guerreros y quién merece que se le saque su recompensa? Porque Aquiles dice que él es el que combate más. ¿Y por qué le van a sacar a él a, a su recompensa, a su, a su botín de guerra? Porque Briseida este, es un botín de guerra. ¿no? Y Aquiles dice que si le sacan su botín de guerra, que es Criseida, la hija del anciano, este, él no, eh, no va a tener problema en quitarle eh, su botín de guerra a Aquiles. Hay una historia previa, que yo la resalté acá, que es entre Calcante y... Eh, y Agamenón, que es el del sacrificio de Ifigenia. Ifigenia era la hija. Ifigenia era la hija de Agamenón. Y para que tuviera vientos eh, propicios para llegar a Troya, tuvo que sacrificarla porque él había, eh, había matado, había casado a una sierva. En un, en un bosque que era sagrado. Entonces era, era el bosque sagrado de Artemisa, una diosa este eh, que, que proteja a los animales. Es, y entonces eh, esa diosa había castigado a Agamenón pidiéndole a la hija en sacrificio para que le diera los vientos propicios para llegar a, a Troya. Y eso se lo dijo Calcas. Calcas o Calcante también le dice ¿Mm? Bien, entonces ya tienen una historia negativa entre esos dos. Es por eso que agamenón le dice, adivino de males, nunca me has pronosticado nada, nada grato, nada bueno. Bueno, hay unas lecturas complementarias que voy a dejar en el, en la descripción del, del video, que son lecturas con de Ovidio y de Hesíodo, están en la descripción. Eh, ya no puedo evitar que el video, veo que voy 14 minutos 35 segundos Ya no puedo evitar que el video me quede más de 15 minutos Así que este, voy a seguir hasta donde pueda eh, Bueno, entonces, lo ¿qué es lo que hay detrás del conflicto? El arete, el ibris Y bueno, ¿y cómo se relacionan con los insultos? En el video anterior yo les explicaba que era el arete y que era el ibris como, como, como una forma de llamarle al exceso, ¿no? Entonces, nos vamos a ir al texto. Eh, vamos a ir a cuando termina el episodio de crisis. Salió volando una hoja. El episodio de crisis. Entonces, estaríamos allí donde dice, durante nueve días volaron por el ejército las flechas del dios en el décimo Aquileo convocó. Bueno, Aquiles es quien convoca a la Junta, eso ya es un gesto muy negativo para frente a Gamenón porque lo van a dejar en evidencia delante de todos los hombres, y quien tiene esa iniciativa es Aquiles. ¿Mm? Aquiles que, además ya todos saben, según el mito, cuál es el origen de la peste, porque se mueren los hombres, no durante nueve días dice, este y en el décimo recién... Eh, Aquiles pide la junta, ¿no? Entonces ahí están todos los, los, los guerreros de la aristocracia, los, los reyes, eh, los, los, los mejores. Y Aquiles va a dejar expuesto el, el Ibris de Agamenón frente a, a Crises, el exceso frente al sacerdote de Apolo, ¿no? Entonces dice que era, se lo puso en el corazón, eh, eh, la diosa de los nivios brazos, que se interesaba por, por, por los dánaos a quienes veía morir. Entonces, se apiada a la diosa y le pide a Aquiles en un sueño. Dice, <coughs> se, ¿eh? se lo puso en el corazón, era la diosa de los nibios brazos. Entonces, Aquiles pide la junta, eh, convoca a la junta. Entonces ahí aparece el personaje de Calcante, que hace algo que está muy interesante para resaltarlo desde el punto de vista literario, que es pedirle, pedirle protección a Aquiles. Eso plantea un problema con el, el, el tema del poder y del areté entre Aquiles y Agamenón, porque si Calcante o Calcas, Calcas le pide protección a uno de ellos con respecto al otro, significa que cree que éste es más poderoso, por lo menos físicamente, frente al otro, ¿no? Y de hecho, eh, eso no se cuestiona. Entonces eso también minimiza a Agamenón. El hecho de que le pida, pida protección a Aquiles y que Aquiles este, le diga que nadie lo va a tocar, ni siquiera a Agamenón. Bueno, entonces eh, Aquiles lo protege, le promete que nadie lo va a tocar, ni siquiera a Agamenón, con lo que indirectamente está insultando el arete del rey, ¿no? el arete de, de Agamenón. Entonces, eh, Calcas larga todo, todo lo que... Todos los demás en el, en el, en el campamento de los saqueos... ¿Recuerdan que es un campamento que está allí en las costas de Troya? Todos ellos ya saben, porque ellos vieron lo que hizo Gamenón con el sacerdote y fue una injusticia total. Entonces, eh, ¿qué Calcas que es que eh, manifiesta la voz de los guerreros, la voz de, de esos hombres que estaban allí y que no se animaban a decir las cosas, ¿no? No se animaban a ir en contra de la autoridad de Agamenón. Bueno, entonces ahí dice: Adivino de Males, jamás me has anunciado nada grato. Esa es la respuesta de, de Agamenón. Y ahí habría que hablar de todo el episodio de Ifigenia, ¿no? de cuando él le dijo, Calcas le dijo que la diosa Artemisa o Artemis quería que sacrificara a la hija para tener el viento para llegar a Troya, porque otra vez Agamenón había caído en Ibris. ¿Cómo? Bueno, matando a aquella sierva en el bosque sagrado. Bien. Entonces, bien que Agamenón tiene una, un largo historial de Ibris. Entonces, eh, la respuesta la amenaza otra vez, otra vez un Ibris de Agamenón, amenazando a, a Aquiles con quitarle a su recompensa, ¿no? A su. dice. Eh, preparadme pronto otra recompensa para que yo no sea el único archivo que se quede sin tenerla. Y bueno, y ahí amenaza a todos sus, a sus generales, a los más a los principales, ¿no? Porque habla de Ayante, de Idomeneo de Odiseo. Le va a quitar a quien sea porque el, el, el asunto no es acá eh, una mujer, no es el asunto de volverle a la hija, ¡ay, me quedo sin Criseida, qué horror! No, no, no, acá el asunto... Es demostrar que él sigue siendo poderoso. Que sigue teniendo su arete. Y que nadie puede sacárselo. Y nadie puede ir en contra de eso. ¿Mm? Bien. Entonces, eh, llegamos a la parte en donde empiezan los insultos, ¿no? Directamente. Y dice, bueno, este eh, primero que Agamenón acusa a Aquiles de... De estar como queriéndole sacar su, su, su recompensa. Eh, y bueno, y empiezan a insultarse. Entonces, eh, Aquiles le dice imprudente y codicioso. Y vemos que empieza a haber como una escalada, una progresión cada vez más, más intensa de los insultos. no eh, Agamenón le llama cobarde a Aquiles. Aquiles le llama a Agamenón mal rey porque le dice que... que este, que reina sobre hombres abyectos, hombres que no que no tienen voluntad, ¿no? Entonces llega un punto de mayor, eh, punto de mayor intensidad en donde Aquiles pone la mano sobre el pomo de la espada para ya matar a Agamenón, pero aparece Atenea, intercede Atenea entre ellos y evita que lo mate. Entonces hay una frase que es muy importante en, es, en, esa, en ese fragmento, que es cuando aquí les dice quien a los dioses obedece por ello es por ellos muy atendido. Porque eso encierra toda una concepción religiosa, como era la religión, este. La religión, esta religión griega de los dioses del Olimpo. Y bueno, y cómo eran premiados los, los mortales si seguían la voluntad de los dioses. ¿no? O sea, si se mantenían equilibrados y, y obedientes. Eh, y bueno, yo quería llegar al insulto cuando le dice Aquiles Agamenón, como para que sea lo último. Eh, cuando le dice, borracho que tienes cara de perro y corazón de ciervo Recuerden que la diosa le dice que puede insultarlo todo lo que quiera, pero que no lo mate. Borracho que tienes cara de perro y corazón de ciervo Jamás te atreviste a tomar las armas con la gente del pueblo para combatir, ni a ponerte en emboscada con los más valientes saqueos. Ambas cosas te parecen la muerte. Bueno, ese borracho que tiene cara que tiene cara de, de perro y corazón de siervo, creo que es importante porque nos da la pauta de, de qué era lo, lo realmente insultante para ellos. Borracho como un, una persona que pierde su capacidad de controlarse, o sea, que pierde el sofrocine, que cae en el ibris. ¿Mm? El borracho, eh, o sea, re, relacionado con los excesos, pero después dice que tiene cara de perro, le, le insulta a la... Insulta a la apariencia física, que también era muy importante para, los, para el arete Y sobre todo, corazón de siervo, que habla de el, un corazón blando, un corazón débil, un corazón de una presa, no, no, de un, no es un corazón de león. Y eh, es una, otra manera de decirle cobarde, ¿no? Haga menor. Cuando aparece Néstor, ocurre un, un, es un, un procedimiento muy muy común y muy efectivo en literatura que es un anticlímax se rompe la tensión y Néstor, que los invito a que ustedes lean lo que dice es el ejemplo del de sofrocine ¿no? de la persona equilibrada que va a poner eh, paños fríos sobre la, sobre la tensión entre estos dos grandes griegos y esto básicamente, y muy rápido es eh, el episodio de la querella pero les recuerdo que en la clase se Trabaja más en profundidad y esto es solamente para que ustedes tengan lo más esencial y sepan cómo guiarse en una lectura del texto.